Amigos y amigas del de Sim Racing, y bienvenidos a esta nueva Funny Cup eh, de Race Room Spain con los eh, Audi TT. Eh, hoy nos encontramos en este circuito de Nürburgring GP, trazado muy famoso en el mundo de los deportes de motor y que, tras una larga pausa en el calendario de Fórmula 1, parece que vuelve a formar parte del calendario este año. El trazado alemán consta de 15 curvas, 9 de derechas y 6 de izquierdas. El circuito supone una, un reto a la conducción con fuertes frenadas trazadas distintas y un largo recorrido de 5,1 kilómetros. En cuanto al formato de las carreras, tenemos 20 minutos de qualifying, una carrera de 20 minutos y una segunda carrera de 25 con eh, parrilla invertida para los 10 primeros pilotos eh, clasificados en esa mm, carrera 1. Bueno, vamos ya con la acción en pista, porque dentro de poquito, cuatro minutos, ya tendremos esa sesión de clasificación. Ahí tenemos a Marcelo Giordano que marcaba en verde esos sectores 1 y 2, lo que significa que viene mejorando sus... Su tiempo personal en esos dos sectores. Veremos a ver cómo termine esa vuelta. De momento está décimo decimocuarto. El piloto uruguayo que cruza por línea de meta se coloca noveno con ese tiempo. Un 2.072 para él. Ahí viene también José López en ese en esa vigésimo tercera posición mejorando su tiempo personal parece que no mejora su vuelta sin embargo sí que ha mejorado su tiempo recordemos esta audi este audi tt es el mismo coche para todos los pilotos es una carrera monomarca por lo que deberían estar en igualdad de condiciones todos los pilotos y aquí es donde se va a notar bastante esas manos tanto en pista como en los setups. Ahí tenemos a David Nomo. Vemos que tiene un coche por detrás. No sabemos de quién se trata. entrada a una chicán eh, bastante lenta un, un reto para los pilotos también eh, tienen que saber frenar es una frenada muy fuerte entramos a esa recta de meta cosa por línea de meta David Nomo se coloca en esa décima octava posición nos saluda Kevin Fernández eh, por eh, YouTube bienvenidos a los espectadores de riesgo Room spain queda ya minuto y 40 segundos para que termine esta sesión de práctica y enseguida que termine nos iremos con esa clasificación de 20 minutos y por lo que vemos tenemos la sala bastante llena momento 27 pilotos en la sala ahí está enrique palacios también que viene mejorando su tiempo personal Se va un poco pasado en esa curva una curva con bastante facilidad de salirse a esa escapatoria de asfalto parece que tiene eh, un imán Me comunican por pinganillo que 10 minutos que antes de que termine la quali veremos posiblemente a un montón de pilotos entrar en la sala, así que estaremos pendientes de, de eso, no nos vayamos a asustar. Y ahí viene Renato del Río, venía mejorando ese primer sector, parece que el segundo no le ha ido tan bien. Por ahí también tenemos a Manuel Alves en esa quinta posición, en, en tiempo de vuelta personal. Cuando quedan ya 10 segundos para que termine esto. Un poco afónico, sí, un poco, quizás. <ríe> Veíamos ahí un uh, incidente en uh, esa sección uh, de la curva huevo, como le llamo yo. Probablemente porque ya los uh, pilotos uh, les haya tomado el control uh, esa, uh, esa inteligencia artificial de Race Room. Bueno, vamos eh, viendo que ya los pilotos van saliendo de boxes para establecer eh, su primer tiempo de vuelta. En cuanto terminen esta vuelta deberían estar ya dando su primera vuelta cronometrada. curva huevo es, eh, el responsable de hacer esa curva huevo es eh, el señor Herman Tirke, un diseñador de la mayoría de los eh, circuitos eh, modernos de fórmula 1 tiene esa característica de hacer unas curvas eh, con eh, radios eh, muy extraños con eh, radios cambiantes y pues eh, se, hace, se asemejan a, a huevos. Ya vemos a los primeros pilotos llegar a esa chicana estamos ya cerca de esa última curva cuanto pasen por línea de meta empezará el cronómetro a ponerse en marcha para todos los eh, pilotos preguntan quién eh, creo que que va a ganar la fánica pues la verdad es que no lo sé no, sé, estoy viendo por aquí a un tal Orlando Teleiro. A a Nenad Vladevich, que también era que el eh, piloto serbio que tenía un eh, control especial al ser eh, incapacitado. montado un sistema para manejar el coche de la forma más precisa posible. Tenemos a Alessandro Botti también, es uno de los pilotos a tener en cuenta para el campeonato. lo tendremos bien clasificado alessandro botti es eh, como ya decía un piloto con eh, grandes capacidades suele venir bastante entrenado a las carreras y vemos como ya está a punto de cruzar ese segundo parcial de momento vienen morado ese primer sector pero no nos podemos fiar veremos a ver cómo progresan las vueltas de todos los pilotos en cuanto crucen por línea de meta y empezaremos a cantar los tiempos que van marcando Pues ya tenemos a Alessandro Botti que acaba de cruzar por línea de meta un 2070 eh, de esos que esa primera posición ahora con un 2065 la acaba de arrebatar, arrebatar Manuel Alves con un 2064 Renato del Río 2062 de momento Renato es el piloto que tiene esa Paul provisional. También mejorando Orlando Teleiro, otro de los pilotos que tendríamos que tener en cuenta para el campeonato. El Portugués que se le suelen dar bastante bien los eh, turismos. Y está, cruza por línea de meta un 2 1 Si estáis viendo el, el streaming por YouTube, Kevin Fernández puede aportar datos muy técnicos. Bueno, datos técnicos, datos que son bastante didácticos, como este del que todos los coches. Bueno, estos coches tienen el launch control. Es un sistema que regula las revoluciones de, de la salida. En, bueno, en la salida las revoluciones óptimas para que el coche no salga patinando y a la máxima velocidad con esas condiciones de tracción óptimas vemos a esto que está en vuelta personal parece que ese, primer, ese último sector lo había marcado en morado significa que ha hecho el mejor sector de, de todos sin embargo no hacía la mejor vuelta ahí está renato el río acaba de cruzar por línea de meta y acaba de ponerse primero de nuevo con un 2060 ¿eh? ya nos estamos acercando peligrosamente a la barrera del 206 Está también Carlos Barros en esa decimoprimera posición. Va a cruzar por línea de meta. y está, efectivamente. No mejora en su posición en parrilla, pero sí mejora su tiempo ligeramente. Por ahí viene David Díaz también. Esa decimoctava posición. Viene mejorando su primer sector a un segundo y medio del. La... Piloto en la pole position, recordamos, es Renato del Río. Dentro de dos minutos empezarán a entrar más pilotos a la sala, teóricamente, y empezaremos a ver más tiempos en la clasificación. Está David Díaz eh, encarando ya la recta de meta para marcar eh, su tiempo de vuelta. Y por ahí está, se coloca en la vigésima posición. David Díaz, por ahí viene Orlando Teleiro que quiere buscar esa pole position. Tiene un poco de tráfico por delante, esperemos que no le afecte. Ese coche se ha apartado con eh, bastante gracia. no molestando así al piloto portugués que viene en vuelta rápida vamos a ver su segundo sector está a punto de cruzar por el parcial de momento sigue mejorando en ese segundo sector también a dos décimas del mejor sector y vamos a ver ya encarando la recta de meta a ver si eh, consigue ese tiempo de paul bajaríamos a un 205 teóricamente en 205 alto y ahí está 2057 para orlando teleiro ha marcado un tiempo estratosférico y ahora a ver quién lo bate por ahí está Nuno miguel también mejorando su tiempo de vuelta actualmente en vigésimo segunda posición efectivamente Kevin eh, o sea, tener en cuenta eso de las reservas y vemos que Nuno Miguel ya está a punto de terminar su vuelta vamos a ver si es capaz de colocarse más adelante saluda aquí Cirair Gruñan que da apoyo a Orlando Teleiro está también enrique palacio que venía mejorando su tiempo de vuelta actualmente en esa vigésima primera posición vemos a un renato del río que va mejorando su tiempo de vuelta personal se quiere acercar a ese tiempo de paul sigue luchando por colocarse en esa primera posición veamos otro coche que se apartaba para facilitar el tiempo de vuelta a renato Saluda también Simón mil por el chat. Bueno, vamos a ver la vuelta de Renato del Río. Parece que no ha tenido mucha suerte en ese segundo sector. Habrá encontrado algo de tráfico algo, o habrá tenido algún problema. Y bueno, ese tercer sector que parecía más rápido para Renato del Río de momento está en 2059 frente al 2057 de orlando teleiro también venía Luis de Gómez que Luis de Gómez que mejoraba su tiempo de vuelta ahí están uno Miguel en la vigésimo cuarta intentando mejorar algo su tiempo de vuelta vemos que van saliendo coches de boxes todavía la Machuca que también está por aquí saludando estamos deseando ya que, que vuelva Fran Machuca a la cabina de comentaristas. De momento 32 pilotos son los que están en esta sala. Ahí está el serbio. Me va a costar reírlo eh, Lo vamos a llamar por su apellido Tasic. Tasic que se colocaba décimo en esa vuelta. Por ahí está eh, Dusan Milo Radovich. Para que hablar con la organización de Race Bomb Spain para que nos facilite la pronunciación de los eh, pilotos serbios. Parece ser que han entrado unos cuantos a raíz de Nenad tan Fructuoso también eh, una de las eh, pilotos Bueno, una una piloto, es una mujer piloto, pareja de sebas Fabregat, si no recuerdo mal, que bueno, viene mejorando ese primer sector, el segundo sector parece le ha salido un poco el tiro por la culata. Y esperemos que Ana consiga hacer eh, un buen resultado hoy. Y desde aquí eh, Race Room Spain eh, animamos a todas las chicas que quieran eh, participar en el Sim Racing. Nos animamos a que eh, prueben, que cojan un volante, que se animen a participar. La comunidad está abierta a nuevas a nuevos participantes y a nuevas participantes también pensé y bueno pues eh, esperamos eh, como decía eh, que ana fructuoso tenga un buen eh, resultado y que más eh, chicas se puedan animar a apuntarse al sim racing Que no se diga que no aceptamos a nadie aquí. Porque estamos abiertos a la participación de cualquiera. Ahí están uno, Antunes. Eh, mejoraba su tiempo de vuelta personal. En esa decimocuarta posición. roberto gil también en esa décima primera posición tiene un poco de tráfico por delante esperemos que no le influya en ese tiempo de vuelta bueno parece que se ha tenido que eh, abortar esa vuelta Ahí está sebas carrés el otro de virtual racing girona una las comunidades más cercanas a, a mí. <ríe> se coloca en esa vigésima posición el piloto de Girona. Ahí está Alessandro Botti también. Que, eh, bueno Se coloca en novena posición. Es que, eh, hay mucha competencia en esta parte alta. Ahí está Gerson David que se coloca en la décima segunda. Ahora su tiempo de vuelta también y queda ya un minuto y medio para que termine esta sesión de clasificación. Vemos a Mirko conocer en esa trigésima posición, trigésima de treinta. Son uh, No, eran. Eh, la última vez que he mirado eran 32 pilotos. Vamos a ver si podemos. Eh, ah, complicar la vida el navegador. Son 32 efectivamente. Vemos a un Jesli que no ha marcado vuelta. Alejandro también. Tomeno tampoco. Ahí está en imagen. Esperemos que puedan eh, terminar una vuelta al menos. Ahí está Jesli a punto de cruzar por línea de meta. Viene bastante cercano a ese tiempo de Paul, a menos de. A menos de un segundo. Pero parecía que tenía problemas, Jessly, ¿eh? Bueno, pues Orlando teleiro que se postula como el uh, piloto en la pole position para esta primera de las carreras, con uh, Renato del Río en la segunda posición, Deszo Cho Choque en esa tercera posición, Manuel Alves en la cuarta, Quinto Luis de Gómez, Sexto Nenad Vladisadjevich, Dusan uh, miloradovic en esa séptima posición, José López en la octava, Jesli en la novena, Décimo Alessandro Botti. Así que en la décimo primera, Roberto Gil en la décimo segunda, ter décimo tercero eh, David Martínez, Marcelo Giordano en la décimo cuarta. Pequeña sesión de warm-up de tres minutos para que esto empiece. Los pilotos que van a poder aprovechar estos tres minutos para eh, lo que necesiten. A salir a pista para... Eh, Ajustar los últimos detalles del setup. A cambiar de setup de cual a setup de carrera. Y esto empieza prontito. tenemos un pequeño problema gráfico con, ese, con esa interfaz parece que el, el indicador de marchas y revoluciones se queda en la parte baja como siendo cortado vamos a hacer un pequeño ajuste a ver si se arregla parece ser que no parece ser que no vamos a poder disponer de del indicador eh, correctamente posiblemente sea un bug del, eh, del programa Ya vemos que quedan 40 segundos para que esto termine y empecemos con la carrera, la primera, de las dos, 20 minutos de carrera en esa primera, 22, 25 en la segunda, perdón, con parrilla invertida para los 10 primeros. Recordemos también la el calendario de esta Funny Cup del Audi TT. Es el calendario que se utilizó en 2015 y 2016 para esta copa. Bueno, pues eh, están los pilotos ya colocándose en esa parrilla de salida para la primera de las dos carreras de hoy. No sé cómo se van incorporando los pilotos a parrilla. Y la extensa parrilla se ve en imagen. Esta imagen aérea que es preciosa. Vemos ahí a los pilotos de atrás también incorporándose. Se coloca, se pone el semáforo ya en rojo. Esto empieza ya, señores. Empieza la Fanny Cup. Los semáforos en rojo. Y ahora sí, salida para esta Fanny Cup del Audi TT. Vamos a poner las cámaras fijas para ver esa salida. Bueno, quizás esta cámara ya está bien, ¿eh? Vemos eh, en la primera curva, parece que no hay eh, demasiados incidentes. Vemos ahí los eh, primeros eh, warnings. De uh, off track, slowdown, por ejemplo, para Fabián Alba. Bueno, preciosas la bajada en esa sucesión de curvas. Vemos a uh, los pilotos muy juntos entre sí. parece de momento bastante limpia la primera vuelta todos los pilotos respetándose en la medida que les es posible esa curva en bajada también es una imagen eh, excelente la que tenemos de este circuito de Nürburgring. Llegamos ya a la Chicana. Uy, veíamos ahí un pequeño toque. No sabemos de quién se trataba. Tenemos eh, más eh, avisos por off-track y termina esa primera vuelta en estos 20 minutos de carrera quedan ya 17 muy agrupados los coches por lo que estamos viendo uy ahí veíamos un toque en el, el interior de la curva número 1 Tenemos a Jesley batallando por esa décima posición con eh, Tasic. Bueno, eh, muy apretadas las cosas aquí. Vemos que hay un buen grupo de eh, unos eh, siete pilotos en eh, el mismo segundo. Está nena Blažić eh, persiguiendo a su compatriota serbio Dušan Milo Rats, miloradovic Disculpad, eh, es el primer eh, la primera carrera que estoy leyendo estos eh, nombres en serbio. de Eso que está por detrás de Renato del Río a menos de un segundo también esa batalla directa por esa segunda posición por detrás eh, todo el grupito de coches de luis de gómez de manuel alves eh, josé lópez Dusan Miloradovic y de nena blaisatjevic por detrás tenemos más grupos tenemos eh, una batalla con eh, eh, Tasik, alessandro botti por esa novena posición por detrás está jesly en la décima carlos barros en la décimo segunda por detrás más batallas tenemos a marcelo giordano con eh, gerson david de hecho se acaban de acercar a ese grupo que lucha por la décimo primera posición más atrás tenemos a sergi sergi muñoz con Carlos Guerra por detrás también viene uno. Antunes muy cerca está también Alexander Samarchik, Roberto Gil, Mirko Lotzer. los grupos bastante extensos de coches eh, en eh, escasos metros. Tenemos a Fabián Alba también eh, batallando por la vigésimo segunda posición con David Nomo. Nuno Miguel por detrás en la vigésimo cuarta. Por la vigésimo quinta posición están luchando David Díaz, Ibernat, y a Civit. Y Tony Zaguirre también. Alejandro Tomeno que está un pelín más alejado. Y parece ser que ana Fructuoso ha tenido que retirarse en esta primera carrera parece ser que sí eh, una lástima por ella y eh, vamos a ver qué sucede por aquí si sí, es que me deja el, el navegador que tengo que extenderlo por toda la pantalla para ver la, los últimos clasificados una lástima por eh, ana fructuoso la teníamos eh, luchando Gran piloto con uh, un buen futuro por delante. Parece que los pilotos van activando ya ese push to post, el botón uh, del adelantamiento. De, de botón que si no me equivoco le da algo de más de potencia a los eh, coches para acercar eh, un poco el uno al otro vamos a ver eh, la batalla con luis de gómez y manuel alves que están ligeramente cerca estos eh, dos pilotos y por detrás tenemos más grupito eh. De hecho, ahí está Dusan Miloradovic por detrás de José López, muy cerca, muy cerca, pegado a ese parachoque trasero. Quiere poner nervioso a José López. Dusan Miloradovic, ese piloto serbio, es el primero de los serbios en esta carrera. Realmente bastante internacional ha salido la inscripción. Con bueno, Nenat también intentando aprovechar cualquier error de, lo, de alguno de los dos pilotos. Y atención porque se coloca en paralelo. Dosan, mira Miloradovic y adelanta a José López. José intentaba salir más beneficiado de la salida a la tenemos Llevamos un paralelo por ahí detrás. Parece que José López no, sea, no da su brazo a torcer, entra un poco colado en esa curva número uno, se colocaba en paralelo por el exterior. Vaya intento de adelantamiento que hacía ese piloto José López. Lástima por Ana el accidente que tenía. Esperemos verla en la segunda de las carreras de 25 minutos y que esta vez no, puedo, no pierda su referencia de frenado. Como nos comenta que le ha sucedido en esa primera carrera en la que estamos disfrutando ahora. Por aquí también tenemos el grupo bastante apretado con uh, Carlos Barros en esa decimoprimera posición, batallando por la décima con uh, Tasic. Y José López que sigue en batalla con Dusan. sé que intenta colar el coche por el interior en la chica. Defiende muy bien. Defiende muy bien, Dosan. De hecho, se ha llevado un pequeño golpe, quizás. Ahí eh, posiblemente haya un waving. Waving que significa, pues, eh, cambios de dirección, como. Viene penalizando un poco en la Fórmula 1, era una, uno de los temas más polémicos. Y acaba de colarse ahí Nena Vladisadjevich en esa séptima posición. Acaba de adelantar a José López en esa frenada a la curva 1. Ha cogido muy bien ese interior. Y José López uh, lo va a tener un poco más duro. nos dice Fran Machuca, hay un puñado de grupos y tenemos que estar un poco pendientes de todos, así que vamos a ver un poco lo que está pasando un poco más atrás. Por ejemplo, con Alexander Samarczyk, con David Nomo, por esa vigésima posición se va a largo a Alexander, otro de los pilotos serbios. También a un Carlos Barros que sigue pegado a la, a la estela de Jesli. Jesli que viene haciendo muy buena carrera, está en esa décima posición. Y pues eh, va a tener que defenderse de los ataques de Carlos Barros. Vemos a Carlos que sigue pegado a esa parte del parachoque trasero de Jesli. Se cuela Jesli. Se cuela Jesli al exterior de esa última curva, la curva 15 del circuito. Intenta salir con más velocidad Jesli. Vamos a ver si es capaz de aguantar a Carlos Barros. Se coloca por el interior Carlos Barros. Intenta el paralelo y le consigue adelantar, parece ser. O siguen en paralelo, ¿eh? ojo, ojo que siguen en paralelo se ha cerrado quizás ahí le ha dejado poco espacio a Jesli y al final a Carlos Barros que consigue esa décima posición. Ian con el push to post eh, activado, ambos, de, eh, ambos pilotos. Y eh, pues Jesli eh, que se queda un pelín atrás con respecto a, a Carlos Barros. una batalla aquí todavía con eh, renato del río y manuel alves por esa tercera posición parece que renato ha perdido una posición con deso soque manuel alves que intenta coger el rebufo al máximo intenta maximizar el rebufo en esta recta con esa pequeña curva ese kink curva de alta velocidad frenan para esa chicana. todavía sigue por detrás manuel alves le intenta mostrar el morro para poner nervioso al piloto chileno si no recuerdo mal esa bandera y se intenta aprovechar de ese rebufo para llegar a esa frenada por el interior. Se intenta tirar con un dive bomb. Al final uh, aborta. La maniobra parecía que está bastante lejos. Manuel Alves que no consigue adelantar todavía a Renato del río. Está ahora a medio segundo. Parece que va perdiendo con Manuel Alves. Vamos a ver las batallas que hay por aquí. Jesli que se ha vuelto a acercar a Carlos Barros por esa décima posición. Por detrás eh, Tashiki y Marcelo Giordano que están eh, muy pegados. Van a intentar aprovecharse de cualquier eh, incidencia, cualquier error que puedan tener esos dos pilotos de delante. Por detrás también Nenad en esa séptima posición, luchando con su compatriota Serbio Dusan Miloradovic efectivamente el P2P significa push to push. Así que significaría algo así como pulsar para adelantar es eh, un eh, aumento de potencia que dura unos segundos. Se utiliza en rectas para intentar alcanzar al piloto de delante. Cuando vemos a un Marcelo Giordano que sigue eh, luchando por esa una posición con eh, Tasic. Bueno, están en paralelo, entonces, disculpad que estaba desconectado un eh, momento. Se tocan, ¿eh? Se tocan, hay un toque ahí. Parece que eh, tenía problemas para mantener el paralelo. Y eh, Marcelo Jordano que finalmente está por delante de Tassic. Veremos a ver si hay alguna... Eh, alguna cosa por investigar ahí y recordar que las clasificaciones las podemos eh, encontrar en eh, SR Leagues una vez eh, se efectúen las correspondientes sanciones semana que viene ya tendremos eh, disponibles esas clasificaciones eh, reales del eh, campeonato en, esa, en esta primera prueba y el miércoles eh, tenemos esa segunda ronda de esta Funny Cup con los Audi TT eh, Llevamos a Sebastián Fabregat que estaba en paralelo con Enrique Palacios. Acaba de adelantar Sebastián Fabregat. Tony aguirre también que está por detrás de ese. David Nomo. Luchando por esa vigésima posición. Se coloca en paralelo, quizás no. Aguantaba el interior hasta que ha visto que no era capaz eh, de acercarse lo suficiente para ese adelantamiento. Dani Zaguirre que está pegadísimo, echando por la vigésima con David Nomo. le intenta colar el coche por el interior, eh, sin embargo se ha cerrado bien ahí David. Y siguen... Eh, muy cerca ambos pilotos. A la espera Tony Zaguirre de encontrar un hueco sobre David, David Nomo. Y estamos ya en la última vuelta. Deberíamos estar ya cerca de la línea de meta. Tenemos ahí a Orlando Teleiro. Vamos a. Ahí está. Y lo tenemos Orlando Teleiro que si todo va bien va a cruzar por línea de meta y se hará el vencedor de esta primera de las pruebas de la Funny Cup. Última curva ya encarando la recta de meta. Gran ventaja que obtenía Orlando Teleiro. Ahí está. cruza por línea de meta en esa primera posición el primer uh, clasificado de esta primera prueba orlando teleiro de eso choque que uh, hace honor a su apellido <risa> mal chiste pero se colocaba en esa segunda posición el tercero era luis de gómez renato del río en la cuarta finalmente Quinta posición para Manuel Alves. Dusan Miloradovic en esa sexta posición. Séptima posición es para Nena Dladisadjevic. José López la octava posición. Veíamos ahí bastante humo. Probablemente ocasionado por, por esa inteligencia artificial de Rizrum. Y nos pregunta Kevin Fernández si hay parrilla invertida. Efectivamente. Parrilla invertida, sí, efectivamente. Eh, los 10 primeros clasificados de esta carrera serán eh, los que se inviertan las posiciones. El décimo pasaría a ser el primero. El noveno, el segundo. Y así sucesivamente. Bueno, pues ahí tenemos la clasificación. Eh, Completa en pantalla. La victoria de Orlando Taleiro en esta primera de las citas. Primera de las carreras de hoy. Y no os vayáis porque nos queda esta segunda de 25 minutos por delante. Dos minutos 45 segundos para que esto empiece. Más el tiempo que se tarde en formar la parrilla. bueno pues esta segunda carrera en que va a empezar en breves instantes eh, aprovecho para dar los detalles de las condiciones meteorológicas eh, 21 grados centígrados para eh, la temperatura ambiente 30 grados centígrados en pista vientos de 3 kilómetros por hora y condiciones de seco Pues esto que va a terminar dentro de un minuto este warm-up enseguida pues eh, nos iremos con esa segunda de las carreras de hoy en este trazado de Nurburgring. Son dos carreras. La segunda es de 25 minutos. Y como comentábamos previamente, barrilla invertida. Orlando Teleiro va a salir el décimo. Y veremos a ver eh, cómo sale la carrera. Vemos a varios pilotos eh, trazando a la chican de forma agresiva. Bueno, termina ya el tiempo de este, esta sesión de warm-up. Enseguida nos iremos a formar esa parrilla. Y nos vamos ya... A ver cómo se forma la parrilla. Bueno, se colocan los semáforos en rojo... 25 minutos por delante, parrilla invertida a los 10 primeros. Y empieza la segunda las carreras. Se apagan las luces y vamos a ver la salida. Uy, vemos un accidente ahí en la curva 1. Bueno, veíamos dos ya. Uf, accidente también en esa curva 2. Bastante más eh, difícil esta salida en esta segunda carrera. Veíamos con más accidentes. Más, eh, más accidentada la primera carrera. viendo los grupos bastante juntos de momento. Tenemos una pequeña fila india ahí en, eh, en mitad de la clasificación. Hay eh, coches que sí que vienen un pelín más separados, pero por lo general van bastante juntos en esta primera vuelta, se irán eh, alejando entre ellos. de Achicán que es eh, preciosa. Hemos ya terminar la vuelta a los primeros de, de los coches. Aquí está la batalla por la primera posición. Con eh, José López y eh, Alessandro Botti. Vamos a Alessandro Botti a apurar al máximo esa curva número 3. Llegamos a esa frenada. Estas dos curvas que son en bajada. Es una frenada bastante delicada hay que mantener bien el equilibrio del coche frenando en apoyo llegamos a la horquilla una curva también bastante endiablada hay que intentar aprovechar y maximizar la salida de la curva porque luego llega esta S de Schumacher Y veíamos ese coche azul de eh, Jesli apretando contra las cuerdas a José López y Alessandro Botti que intenta que no le alcance José López la batalla por esta primera posición que está. Bastante apretada, tenemos a cinco pilotos en el mismo grupo. Uy, se quería colar por el interior José López. En esa chicana es un eh, punto bastante complicado de adelantamiento. Veíamos un paralelo también por detrás entre Nenad Vladisadjevich y Luis de Gómez. Se coloca Reufo José López va a intentarlo. Se va por el exterior, intenta colocarse en paralelo, vemos que están eh, muy juntos. Sin embargo, no consigue eh, salir bien de esa curva uno. Es una curva que el interior pues eh, puede beneficiarte mucho. Vemos ahí un paralelo entre Uy, accidente para José López que pierde la atracción del coche y finalmente uh, uh, deja de luchar por esa primera posición y atención porque jesli se ve atacado por uh, luis de gómez la acaba de adelantar y entraba un pelín cruzado en esa curva vienen muy apretados aquí en estas primeras posiciones Jesli que casi pierde el control del vehículo vemos ahí también una bonita batalla entre Orlando Teleiro y de esto choque y también nena Nenad Vladisic que no se quiere perder un detalle se coloca rebufo Jesli ese Audi negro y blanco de Luis de Gómez Recordemos, es una copa monomarca. Está Audi TT. Todos los coches utilizan los mismos. Todos los pilotos utilizan los mismos coches. Y se coloca por el interior ahí. Orlando Teleiro intentando defender. ¡Guau! Madre mía, Jesse que está perdiendo posiciones. Le acaba de adelantar también de esto. Choque. Jesli que ya ocupa esa quinta posición de esto choque. La cuarta, tercero está Orlando. te y Luis de Gómez en la segunda. Y Jesli que va a intentar por el exterior. Va un poco colado. Pierden las posiciones. Jesli se queda en la sexta. Luis de Gómez que intenta el adelantamiento sobre Alessandro Botti y tenemos a orlando Toreiro ya en esa tercera posición ha remontado desde la décima recordemos salía en esa décima posición al ser el vencedor de la primera de las carreras pues en el grupito hasta el octavo clasificado que está muy compacto intentaba el exterior a la desesperada luis de gómez no quiere verse atacado por orlando teleiro compatriota portugués de luis de gómez Vamos a llegar a esa frena de la chica. Podría ser un punto clave en el que intentar el adelantamiento. Se coloca por el exterior. No le quiere mostrar el morro todavía. Bojo. Pues eh, tenían un ligero toque. No sabemos de quién eh, ha sido la culpa. Luis de Gómez que adelantaba. Y finalmente Orlando Tolero que se hace con la primera posición en esa maniobra. Alessandro Botti se coloca en la cuarta y de esto Choque en la tercera. Va a estar apretada la carrera, va a estar muy apretada. Vemos que no dejan de luchar por esa primera posición. Dos coches en paralelo en la tercera y la cuarta son Alessandro Botti y de esto Choque. Ahora la batalla es por la segunda posición, casi la tercera. Paralelo ahí. Entre Alessandro Botti y Luis de Gómez. Bueno, perdón. Entre Destro y Luis de Gómez, perdón. Efectivamente están habiendo hostias como panes, como comenta Simón O Mil por el chat de YouTube. Orlando Taleiro que se intenta beneficiar de las batallas que tiene por detrás ya saca prácticamente un segundo sobre alessandro Botti. fijaros la cantidad de coches que vienen en fila india luchando por esas primeras posiciones Alessandro Botti que rueda en esa segunda posición. Ha perdido bastante fuelle con respecto a Orlando Teleiro. Debería estar rabiando, yo también pienso lo mismo. Vemos también a Luis de Gómez en esa tercera posición, muy cerquita. Le quiere intentar el adelantamiento como sea. Se pone a rebufo Luis de Gómez sobre Alessandro Botti. Va a intentar colocar el coche por el interior. Le defiende muy bien Alessandro. Sin embargo, llega quizás más avanzado Luis de Gómez. Y eh, intenta aguantar el paralelo ahí en esa segunda curva. Sigue en paralelo. Tiene el interior al, ahí el Luis de Gómez. Y la batalla que no cesa, la batalla que no cesa por la, la segunda posición. Finalmente Luis de Gómez consigue adelantar, pero intenta hacer la tijera otra vez. Eh, Alessandro Botti viene enchufadísimo, Alessandro le aguanta el exterior como sea. Tiene el interior otra vez. Impresionante la batalla por esa segunda posición entre Luis de Gómez y Alessandro Botti. Alessandro que no le va a dejar las cosas fáciles a Luis. Luis que vuelve a colocar su coche por el interior. Le coloca también el coche de eso Y finalmente Alessandro Botti que se coloca en la cuarta posición. No, sí, la cuarta posición. así que finalmente alessandro que va a tener problemas para aguantarse La parte más rezagada tenemos a Sergi Muñoz eh, batallando por esa decimosexta posición con eh, Roberto Gil. Y más atrás tenemos a Sebastián Fabregat batallando con marca ¿no? y fabián alba por detrás que le intenta meter el coche se cuela ahí sebastián Fabregat. y sebastián Fabregat que tiene por detrás a eh, fabián alba pero finalmente le adelanta a fabián y está por detrás Enrique Palacios, Alejandro Tomeno y Ana Fructuoso, que es la vigésimo sexta, rodando lenta pero segura, en esa vigésimo sexta posición. Bueno, pues nos volvemos con las batallas. Ahí parece que se ha roto un poco el grupo en esa lucha por las primeras posiciones. Tenemos ahora una batalla entre el segundo y el tercer clasificado. Luis de Gómez y Testo Choque. Parece que habrán tenido algún pequeño incidente porque Alessandro Botti ahora rueda quinto. Dusan Miloradovic, que está en esa cuarta posición, con un poco de espacio por delante y por detrás de su coche. Y un nena Vladislavich que intenta plantarle cara a Alessandro Botti. Alessandro Botti, que quizás sea un, uno de los damnificados de las carreras de hoy. Sobre todo en esta segunda, diría yo. Todavía queda carrera por delante, quedan nueve minutos y todo puede pasar. Uy, vemos ahí un pequeño incidente. Eh, Marcelo Giordano, si no recuerdo. Sí. Marcelo Giordano que se salía ligeramente en esa escapatoria de la curva 1 conseguía entrar a la curva sin mucho problema pero sí que es verdad que eso le habrá hecho perder tiempo y aquí tenemos una bonita batalla entre carlos guerra y david Nomo. carlos representando a suecia David Nomo que se cuela en esa curva, le coge el paralelo. Carlos Guerra. Finalmente David Nomo salía ligeramente más rápido y no conseguía aguantar el paralelo, el paralelo Carlos Guerra. Por esa décimo primera posición. Y siguen en paralelo ahora en esa curva a izquierdas. David Nomo, que todavía aguantaba con fuerza esa decimoprimera posición. Vamos a llegar a la frenada de la chicana. Le enseña el morro por el exterior. Ojo porque Carlos Guerra le ha colocado el coche por el interior, le acaba de adelantar a David Nomo. Gran maniobra y seguimos en batalla por esa décimo primera posición. David Nomo que se coloca por el exterior, apura la frenada pero sin embargo no consigue aguantar el paralelo, se le intentaba la tijera. Esa maniobra de sacrificar el, la entrada de en la curva para salir cuanto más rápido posible de ella. Y Carlos Guerra que todavía mantiene ese décimo primer puesto frente a David Nomo. Nos vamos con la batalla que tienen por aquí eh, Alessandro Botti con Nenat Vladislavjevich. fructuoso que continúa en carrera perfectamente y que intenta hacer uh, progresos para conseguir uh, acercarse al grupo de delante había adelantado a sebastián fabregat eh, quizás haya tenido eh, problemas sebastián Vamos con la batalla entre estos dos. Bernat Civit y Aymar Cano. Aymar que intenta colar el coche por el interior. Siguen apareciendo avisos de slow down por exceder los límites de pista. Marcado en esa vigésimo primera posición luchando con Bernat Civit. ¿Cómo están las luchas por aquí también? Están bastante apretados. Y estos tres coches. Vemos también que Bernat Civit. Eh, bueno, de hecho, acaba de adelantar. Acaban de adelantar Alejandro tomé si no me equivoco. y Alejandro tomé que la intenta devolver por el interior parece que tiene problemas para frenar el coche tan tan al interior de la curva es una zona de frenada muy complicada hay un desnivel bastante alto en esa en ese interior de la curva por lo que hay que entrar muy lento para no salir disparado no salir rebotando de ahí wow el triple paralelo Triple paralelo que veíamos ahí. Intentaba salir eh, como un tiro Alejandro Tomeno. De hecho, ahora vemos a cuatro coches ahí empaquetados. ¡Uy! Pues eh, accidente. Veíamos un accidente. Parece que Fabián Alba había perdido el control, si no me equivoco. No, uno, uno de los coches ha perdido el control y se ha llevado puesto a otro. Sí, efectivamente, aquí también se van separando las cosas, ¿eh? se van separando las cosas y mal mal asunto. Pero vemos que de esto choque, batalla con Luis de Gómez por esa segunda posición. Cuando ya quedan 3 minutos, 40 segundos para la finalización de este primer evento de la Funny Cup. Esa segunda carrera de 25 minutos. Bueno, mientras me toma un pequeño respiro, vamos a ver uh, qué sucede también por aquí con y Botti. Candente Alessandro Botti que tiene que estar, que trina. Vamos a Alessandro que.. Tiene a Jesli pegado por detrás, bastante cerca. Y se quiere acercar a Nena Vladisacievich. De hecho, Jesli está perdiendo algo de comba. Respecto a Alessandro Botti. Vamos a ver estos últimos dos minutos de carrera. ¿Qué nos deparan? Faltará otra vuelta más si no me equivoco, si no me fallan los cálculos. La batalla que está a full. También tenemos a Nuno Antunes por detrás de Tony Zaguirre, de Nuno Miguel también y de Roberto Gil. Luchando por décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta posición. Vemos el morro ligeramente dañado, sin eh, afectaciones eh, mecánicas. Y esto va a terminar ya, ¿eh? Esto va a terminar ya, queda una vuelta. Ahí vemos a Orlando Teleiro dando su vuelta de honor, la última vuelta a este trazado alemán. Llegando ya a esa horquilla. Orlando Teleiro que se ha mostrado imbatible en este fin, bueno, en este en esta, este miércoles de carreras de Afani Cup. Llegamos ya al último sector del circuito, quedan escasas curvas. Orlando Teleiro aprovechando el puesto pas. El puesto pas. Haciendo luces ya. Sabe que lo estamos enfocando en la tele. Y queda una última curva para llegar a la recta de meta. Ahí nos viene haciendo luces de nuevo. El señor Orlando Teleiro que se presenta imbatible en esta primera cita. Del campeonato de la Fanny Cup, eh, victoria para Orlando Teleiro. Segundo, Luis de Gómez. Tercero, estos Choque. Cuarto es eh, Dusan, Milo, mil, <ríe> Dusan Miloradovic. Nenad Bladisadjevic que eh, termina quinto. Sexto es Alessandro Botti. Jesli, la séptima posición para él. Séptimo, Gerson David. Octavo Marcelo Giordano, noveno Carlos Guerra, décimo Mirko Lozar, décimo primer bueno décimo se le acaba de ir la, la olla como siempre eh, y bueno ya me acabo de perder <risa> bueno décimo primero Mirko Lozar, eh, décimo segundo David Nomo, ter, décimo tercero Nuno Miguel décimo cuarto Sergio Muñoz. Décimo quinto Tony Zaguirre, décimo sexto Aymar Cano, décimo séptimo David Díaz, décimo octavo Roberto Gil, décimo noveno Nuno Antunes. A ver si puedo eh, ampliar esto. Big, décimo noveno Nuno Antunes. Es Nuno que no me aparece, no sé por qué. Eh, bueno, esto ya se le ha ido la olla por completo. Bueno, al final eh, Nuno Antunes era vigésimo primero, vigésimo segundo Sebastián Fábregat de eh, vigésimo primer madre mía me estoy haciendo la picha un lío eh, vigésimo primero Nuno Antunes, vigésimo segundo Sebastián Fábregat, vigésimo tercera Ana Fructuoso, vigésimo cuarto Manuel alves vigésimo quinto Sebas Carres y vigésimo sexto José López. bueno pues esta segunda carrera que ha terminado ya y en breves instantes estaremos ya en el canal de entrevistas para tomar un poco las impresiones de los eh, distintos pilotos que han eh, tomado parte en esta carrera ahí vemos la clasificación eh, sobre impresionada en pantalla hablando de que se lleva también las vueltas rápidas de la carrera no es de extrañar tenía un ritmo impresionante y se ha hecho con ambas carreras bueno pues eh, vamos a cerrar ya la imagen del de circuito con el banner y enseguida nos vamos con las entrevistas en discord buscar el canal Pues eh, parece que de momento no tenemos a nadie conectado a ese canal de, de voz de las entrevistas. A ver si se van incorporando los eh, distintos pilotos y eh, si no se incorpora a nadie pues eh, nos iríamos ya a finalizar eh, la retransmisión. Bueno, pues parece ser que no se va a conectar nadie al canal de entrevistas. Así que iremos cerrando ya el canal. Iremos cerrando el stream. No se incorpora nadie dentro de unos segundos. Porque no parece ser que nadie quiere dar declaraciones. Cerramos el canal de entrevistas. Eh, esperemos que hayáis disfrutado de la retransmisión. Eh, ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene en Noris Ring. A estas mismas horas. Les saluda Esteban Maurel. Y nos vemos la semana que viene.